Ya, ¿qué tenía pendiente? Eh, subir nivel, lo dejé leveleado ayer. Así que let's go, es llegar y empezar a hacer cosas. Debería golpear hacia adelante, eh. Sí. Sí, sí, sí. Hermoso. Ya me senté en la hoguera. La facilidad queda a segundo plano. demasiado me vendo demasiado se me va a acabar la resina dije para quién me va a poner detrás si el loco no me va a dar desde ahí loco me dio es como 180 grados y para adelante el hit. <risa> ya, ya, y, sí, y así se me van restando resina. En algunas que no debería rodar, eh. Vamos. recibo demasiado daño ya ya me gano lejos hago muy poco daño así ¿cómo me dio eso? Vente, vente, Tira el... Ya, ya los cines Da uno ahora Nice Si era easy, loco, era easy Tengo el anillo, ¿no? El anillo Vamos a subir esto Que no me está subiendo daño A ver 405 408 todos los niveles ah, es lo mismo, es lo mismo ¿Cuál está más cerca? Esto es el que no quiero cambiar Me siento por acá Y la siguiente cosa que voy a subir va a ser esta mina, loco Impaciente, pensé que no lo había, no lo había activado. No pongo la resina. Oh. Me hizo daño, pero no importa. Prefiero hacerle daño. Ya, ya, ya. Me alejo, me alejo. O no me llega supuestamente. Ya. Hmm? perfecto creo que lo tengo y ¿eh? sí. Sí, sí, sí sí dime todo lo que tengas que decir un mamo me voy a equipar el tiro esto que me va a ayudar montones en estas sesiones de muerte y destrucción la estamina, la estamina aguanta energía a lo que más pueda coquerita Nunca lo he hecho para, o sea, pocas veces lo he hecho parry, pero he intentado hacerlo en esta Not bad. Ojo Oh, se lo hice justo a tiempo, menos mal Sequísimo, viejo, sequísimo, sequísimo. Vamos a recibir el corazoncito este. ¿Cuándo me lo da? Ah, ya me lo dio. Espérate, lo tengo. Tiene que aparecer el AJAE Corazón de neblina de ceniza. así tener viscosidad aromática. Tengo que darle esto. Lo mismo Voy a tener que usar una espada Solo una espada Solo una espada No mm. No, tengo que irme de... Tengo que irme de aquí Fuck ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? No me acuerdo del... Recordar el set de movimiento ¡Es progresiando! ¿Qué está pasando? ¡Es progresiando, loco! ¿Ya? La abrí... Ahora alcanzaba Creo que no lo alcancé. ¿eh? Si ¿Sí había alcanzado no. tengo una resina de bruto. Ya, ya tengo que ser honesta. No ya, hasta estos ya listo. Uf, uf, uf, uf, uf. Uf, uf, uf, Pero estos dos puntitos se lo voy a dar a este. Claro, ahora me alcanza esta mina para Tesoro. Ya los dos. Ahora le voy a dar a los primero. Porque se me acerque primero. Pensé que no iba había... al. Haciendo tontera, estoy haciendo pura tonteras, estoy haciendo pura tonteras No ¡Por querer curarme dos veces! ¡Por curarme dos veces! Ya... No, no, no. Estoy muertísimo. Pero se pusieron modo. Ya, ahí está. Tengo que esperar solamente. Tengo que esperar a que se les pase el... El buffo de la espada solamente ya. Estoy estoy tratando de matarlos antes y cuando es solo esperar nomás. Ya, de este tengo que esquivarle todo. Y este igual. No, pero... ¿Qué te pones? Dices tienes que esquivarlo todo y te vaya a tocar el mismo. este mismo te metí, weón. No. Ay. no, pero si sí rodé, rodé. Juro que rodé, juro que había rodado. Ay, pelea de mierda, weón. La manchita, la vergüenza. Le di, le di, le di. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora este, este, este. Dos, tres. aguantar mucho ¿eh? ay Acá. venga, aguanta porfa Por favor. Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Sé que quieres. Se te nota. Oh, perfecto. Me largo, me largo, me largo, me largo. quieren esto? Pero no es necesario? Me encanta el, le, la intro de esta, así que lo voy a dejar. Me encanta. Y one with the dog. Ah, dos golpes de esos me pone maldito al Tokio. No había cachado lo que estaba pasando. Es que, claro, nunca me daba antes, po. Y ahora, como estoy tan gris y quiero hacerlo de una. Se ganó en el centro. ¡No, mierda, mierda, mierda, mierda! Tengo que cuidar mi stamina Quedan en su falda, loco No, no, no, no La tengo, creo Nice A la segunda, perro Esto no era tan complicado pero me tenía ahí como. Ay, uh, quizás te, te quedes pegado un buen rato. Se culmina el viaje de esta, de esta Claymore. Terminar el game. Oh, lo pude terminar ahora, weón. Easy, bo. Easy peasy. Te quedaste justo en el final, pues perro. Caleta con los vigilantes estos culiados, weón, el dúo que va, que viene antes, creo que morí como 14 veces, weón. Oh. así todo el rato. Tuve que tocar una manchita de la vergüenza para pasármelo.